Realmente preso no, porque preso es cuando el juez declara a una persona regularmente arrestado. Vivi Vino ayer se entregó para ser investigado con relación a la muerte de Cacón, en un hecho que sin lugar a duda todo el mundo ha podido observar en las redes sociales lo que ocurrió donde en una situación parece ser de disputa entre ellos, un joven que le llaman Henry le quitó la vida a Cacón. Claro, aparece el video nuestro representado, pero no fue la persona que le quitó la vida a Yeuri o a Cacón como le llaman. En situaciones propias que uno conoce y ustedes también y la sociedad de personas que se dedican a situaciones no muy legales y que siempre viven en disputa. Bajo esa situación y esa consideración, frente al establecimiento El Bravo y lo que le dicen Blue, ahí en la Avenida Libertad, aproximadamente a las once y pico de la noche se armó una balacera donde Henry le produjo el disparo que le quitó la vida a a Cacón como popularmente le conocíamos. Entendemos, y nosotros en particular, que conocíamos a Cacón, que era un muchacho de un barrio muy querido, con sus dificultades como tales, pero que real y efectivamente es un hecho que está claro y que la justicia y el Ministerio Público conocen, ¿Y saben quién fue que le quitó la vida al cacón? Eh, abogado, sobre la base de su experiencia, ¿cuál es el proceso de que la culminación de este proceso legal encuentre a su defendido? ¿Va a quedar en libertad o lo van a, va a dar medidas de cohesión? ¿Cuál es el proyecto de Es que es innecesario solicitarle medida de cohesión a una persona que no le ha quitado la vida al otro. Es un hecho de esa naturaleza. Él está siendo procesado en términos de la investigación. El Ministerio Público tomará la determinación pero realmente se sabe con esa, con esa actitud quién fue que le quitó la vida a Cacón. Ahora mismo no lo tenemos, pero popularmente le conocen como Bibi.